Ok amigos de YouTube, para mi segundo video eh, voy a mostrarles cómo utilizar un modem Mitrastar 2401HN de Movistar, eh, de esos viejitos que uno tiene por ahí, eh, utilizarlo como un punto de acceso o como un repetidor de Wi-Fi, para eso lo primero que vamos a hacer es prender el modem y conectarlo, eh... ah perdón lo primero que tenemos que hacer para eso es tener el modo prendido y conectado a la corriente y resetearlo para resetearlo en la parte de atrás al lado del botón de encendido vamos a encontrar un pequeño agujero en donde podemos meter un clip o algo así durante 20 25 segundos hasta que las luces se apaguen en ese momento eh, cuando los luces se apagan él se está reiniciando el mío en este momento ya se está reiniciando vale eh, una vez se reinicie vamos a conectarlo al computador vía cable por un cable de datos o de Ethernet. ahí ya lo conecté al computador como pueden ver en esta parte, ya cogió, pero todavía no tenemos acceso a internet porque este módem todavía no está conectado al módem principal. ¿vale? Listo. Eh, teniendo esto, los conectados, esto, tanto la dirección como el usuario y la clave se las voy a dejar en la descripción del video para que por favor también me ayuden ustedes a darle manito arriba y suscribirse al canal. Esta dirección la copiamos en nuestro navegador y si nos sale que de pronto eh, no es la, no es privada la conexión le damos acá en avanzada y le damos continuar a sitio no seguro, listo ahí entramos ¿Vale? el usuario entonces como les había dicho admin y la contraseña son los primeros seis dígitos de la dirección MAC que yo se los voy a dejar copiado acá, normalmente son los mismos listo ahí entramos a nuestro modem y nos vamos primero a configuración LAN en configuración LAN lo que vamos a hacer es desactivar el servidor de, eh, de HCP para que el único modem que mande direcciones IP a los equipos conectados sea el modem principal y no este que va a ser solamente un punto de acceso y lo segundo es eh, ponerle a este modem una dirección IP dentro de la subred de la, del modem principal este está en la 1.1 el modem principal en mi caso está en la 0.1 entonces quiere decir que yo tengo que cambiar esto por 0. Punto, y yo voy a utilizar la 70 vale apenas le debemos aplicar él nos va a decir que toca cerrar la ventana y ya no va a cargar más en esta dirección ahí le vamos a aplicar y él se va a quedar como cargando no se preocupen déjenlo, no sé unos 10, 15, 20 segundos mientras estén seguros que la configuración quedó realmente y después de esto lo que vamos a hacer es apagar el módem en estos momentos se van a dar cuenta que lo apago si se pueden fijar aquí ya quedó apagado y le vamos a conectar el cable un cable de red que viene desde el modem principal hasta el modem Movistar en mi caso que voy a utilizar como punto de acceso y lo volvemos a prender listo en este momento si se dan cuenta ya aprendió el modem eh, y ya tiene internet porque le conectamos el cable de internet del otro pero aquí va a seguir cargando cargando porque esta ventana ya no les va a cargar más lo que debemos hacer es la cerramos ya y entramos por la dirección IP que le asignamos a nuestro modem que en mi caso fue la 70 entramos por la dirección IP y si se dan cuenta con el mismo usuario y, el, y la misma clave que les dejé en la descripción vuelvo y entro a mi model, ¿vale? ya aquí nuevamente en la configuración de wireless la ventana de configuración de red en la, en la opción de wireless ya vamos a poder cambiar nuestra eh, nuestro, el nombre de nuestra red wifi en mi caso lo va a poner río Romero romero y para hacerles la prueba les voy a poner de clave, Marlon 123. Vamos y así. Listo. Ya. Ahí cambié la configuración de mi wifi. listo, y en este momento para demostrarles que ya quedó también cambiada la configuración del wifi, voy a quitar el cable, si se dan cuenta, está el cable quitado, está el cable desconectado, el cable de internet, y activo el wifi, uh -huh. y me conecto a mi red Rido Romero, en donde lógicamente me va a pedir la contraseña y le pongo marlon 123 y ahí ya está listo estoy conectado a internet por wifi vale eh, y si se dan cuenta en este momento en eh, la ip 192, terminación en 1 aquí en la 192.168.01 me va a quedar el modem principal que es un Technicolor y en la 192 terminación 70 que, le, que lo puse en mi caso me va a quedar el modem MitraZar que son los dos modes que estoy utilizando sin embargo solamente estoy conectado a una red porque estoy utilizando este mitrazar como punto de acceso. ¿Listo? Espero que les haya gustado, hombre, y que les sirva muchísimo. No, por favor, no olviden darle manito arriba y suscríbanse al canal, hombre, para seguir viendo los videos. Vamos a seguir con muchas otras cositas que nos pueden interesar a todos. ¿Vale? Hasta luego.